hoy entrevistamos a una persona muy especial y muy querida no solamente aquí en marbella y también fuera porque es muy conocido ya que él tiene un cargo muy importante y además de ser un gran amigo es un gran profesional ...el dirige el Palacio de Ferias y Congreso de Marbella... ...de esta ciudad, es un sitio clave importantísimo... ...para mover todo lo que es el turismo... ...y todo el año, porque antes hemos estado hablando previamente... ...y no vea que no para... ...incluso en tiempo de pandemia, sí señor... ...vamos a saludarle en primer lugar... ...se trata del señor Miguel Luna... ...bueno pues encantada de estar aquí, está tu casa... ...porque aquí es donde pasa la mayor tiempo de tu vida... ...trabajando y bueno, recibiendo a todo tipo de personas... ¿no? ...y también ese igual para la prensa... ...pues también nos lo hace, muchas gracias sí, Miguel... ...en primer lugar. Por supuesto, muchísimas gracias Elena... ...por acordarnos de nosotros, estamos aquí... Eh, ...esta es mi casa, y la casa de toda la gente de, de nuestra ciudad... ...es decir, que el, el Palacio Feria y Congreso... ...es la casa de todos los todo lo, ciudadanos de nuestra ciudad... ...tanto de Marbella como de San Pedro... ...y estamos aquí pues... ...como hemos visto, pues estamos haciendo de todo ¿no?... ...es decir, luchando contra la pandemia... ...que ya gracias a Dios estamos viendo el final del túnel... ...por lo menos en lo que es Marbella, Andalucía, España... Eh, ...ya estamos vacunándonos casi todo el mundo... ...estamos ya a un tanto por ciento muy alto. ...y aquí se ha hecho de todo... ...yo lo que puedo decir es una cosa... ...de que he tenido mucho más trabajo que antes de la pandemia... ...aunque parezca mentira... ...porque todo por espacio, por los 10.000 metros cuadrados que tenemos... ...todo ha venido aquí, es decir, el Palacio de Ferrer Congreso... ...ya en Marbella no hay nadie que no conozca el Palacio de Ferrer Congreso... ...porque todos han pasado por aquí... ...o bien por los test, o bien por las vacunas... ...o bien por los exámenes de tráfico... ...o bien por muchísimas cosas que se está haciendo... ...y, y, y aquí estamos, ayudando en todo lo que podamos... Eh, con, eh, ...digamos que esto es una empresa municipal... ...el Palacio de Ferrer Congreso es una empresa municipal... ...porque si no eh, dependiera directamente del Ayuntamiento... ...no podría funcionar al cien por ...entonces cuya presidenta es la alcaldesa de Marbella... ...Ángeles Muñoz... ...y ella me nombró director del Palacio Ferre Congreso... ...y aquí estoy, es decir... ...ella me dijo prioridad... ...porque la verdad que no estaba en las mejores circunstancias... ...pero hoy en día se puede decir que ya estamos rozando el... Lo que yo siempre he dicho, un Palacio Ferre Congreso, cinco estrellas. Como es precioso, de verdad, cinco estrellas, vamos, porque no hay maestría, pero porque es precioso. Tanto en las butacas, que son súper cómodas, que son nuevas, y bueno, pues todos los salones eh, que habéis también rehabilitado, está, ahora mismo está el Palacio, está precioso para cualquier evento, para cualquier, para recibir, a, vamos, a, a, al rey a quien haga falta, ¿no, Miguel? A, sí, exactamente. Bueno, pues la verdad es que hablábamos de esta vacuna, ¿no? Que se han puesto aquí, los uh -huh. test y todo, ¿no? ...que también, bueno, pues eso eh, ha sido importantísimo... ...porque vacunarse, eh, tenemos que hacer un llamamiento... ...para las personas que no se hayan vacunado... ...porque prevenir es lo principal, ¿no?... ...y hay muchas personas que se han arrepentido... ...de no, varse, de no haberse vacunado... ...cuando ya la ha cogido la enfermedad... ...cuando ya la ha cogido el sí. virus, Miguel... ...entonces ya que estamos hablando de la también de este espacio... ...que se aprovecha también para la vacunación... ...de llamamiento a las personas que no se hayan vacunado... ...que se vacunen, que ahora viene el invierno... ...totalmente, y yo, mira, yo de aquí quiero lanzar un mensaje... ¿no? ...digamos que yo, yo soy una persona vacunada... ...mis dos dosis... ...mi nieta que tiene 14 años... ...ya también está vacunada, dos dosis... ...como yo pienso que todos nosotros... ¿no? ...y, y lo que pido es que la gente que no se ha vacunado... ...y están pensando en no vacunarse... ...porque creen que no sé qué, no sé cuánto... ...no hay otros remedios mm. actualmente, no hay otro. ...ojalá mañana salga una pastilla... Que nos lo tomamos y desaparezca todo. Pero hoy en día de tenemos momento, esto año. y gracias a Dios, pues fíjate cómo está bajando. De tener miles y miles de infectados al día, miles y miles y miles de muertos al día. A, hemos bajado. En España hablo, ¿eh? hablo de España. Hemos bajado a, a casi nada. ¿Gracias a qué? Gracias a la vacuna. Yo de aquí un, un ruego, por favor, a, a todo el mundo que piense en vacunarse porque es la solución que tenemos ante esta pandemia. ...que ha surgido y ahí estamos... ...claro que si pero... no hay que pedir ni cita... ¿eh? ...que se si viene aquí directamente te dan hora, ¿eh? ...totalmente... O sea, sin, ...sin esperar que nos llamen... ...no hay que esperar... No hay que esperar. No hay, eh, ...eso también es un mensaje que hay que lanzar... ...que hay muchas personas que dicen... ...ay, ¿cómo hago, dónde llamo, no sí, sé pero... qué?... ...que se venga directamente al Palacio... ...y se le atenderá, hay unos sanitarios... ...no depende del Palacio de Congreso... ...sino Sanidad eh, Andalucía... ...está aquí, tenemos dos personas en la entrada... ...que ellos le dan cita directamente que no hay que estar buscando el teléfono, es que hay muchas personas que quizás está confundida, que tienen que llamar, sí. tienen que hacer, Exacto. no, que se pase por el Palacio de Congreso, anteriormente estábamos en la parte de arriba, en la sala de exposiciones, ahora tenemos distintos eventos, lo hemos pasado abajo, pero que pasen directamente y automáticamente le van a dar eh, el, claro. el turno el y se va a ir más contento de verdad, claro. como yo me fui. He estado comprobando y es verdad, solamente te piden el DNI o la cartilla sanitaria y ya está. Y si hay hueco, pues mira, pasa ahora media hora y no hay... Bueno, es una maravilla. Bueno, y vamos a volver al, al turismo, porque Marbella, la Costa del Sol, pues se mueve mucho por el turismo, ¿no? Eh, y ahí, bueno, pues hay un sector que es turismo de congreso. ¿no? y vamos a hablar, vamos a hablar de ello, Miguel, porque me parece muy importante mover eh, gente de todos los países, de todo el mundo, que se reúna aquí con, bueno, pues que todas esas personas gastan, hacen gasto a lo que nivel de hostelería, ¿no? Miguel, o sea que cómo, cómo funciona, cómo es la reacción de este turismo de congreso. Bien, mira, eh, yo llevo trabajando en el tema de turismo desde los 14 años es decir, 25 años en el Marbella Club, 22 años voy a hacer ya en el Ayuntamiento de Marbella, siempre relacionado al turismo. El turismo, digamos, está todo inventado, es decir, todo el que quiera crear algo nuevo, el turismo está inventado, lo que sí hay que meterse de lleno y hablar con técnicos, ¿no? es decir, eh, eh, los técnicos son los que la gente, la gente técnico, cuando digo técnico, digo a la gente que ha trabajado en el turismo desde de toda la vida, ¿no? Entonces, el, eh, lo principal que me dijo la alcaldesa es, es decir, eh, el tema es turismo congresual. Existe el turismo normal, uh -huh. que es temporada alta, julio-agosto, no falla nunca. Aún con la pandemia, gracias al turismo nacional, hemos Muy salido para pa adelante, hemos salido Marbella, la costa y Andalucía y España, pero eh, nosotros tenemos que trabajar para el turismo de otoño-invierno, ...otoño e invierno... ...¿qué quiere decir con eso?... ...que quiere decir que el Palacio de Fer y Congreso... ...si viene por ejemplo un congreso de mil personas... ...hoy he cerrado uno de dos mil quinientas personas... ...para el año que viene... ...estamos ahí luchando... ...entre el 75 yo, ...yo he dicho que para el año que viene... ...para abril o por ahí que va a ser... 100% ...es decir, dos mil quinientas personas... ...son dos mil quinientas personas... ...que van a alojarse en hoteles... ...dos personas que van a comer... ...en Marbella o en San Pedro... ...dos personas... ...que van a utilizar taxis... Es decir, que esa es la misión comercio del también, Palacio. también, algo comprarán también, ¿no? Exactamente, compras, para... es decir, tiendas, es decir, se trata de eso, digamos que es que la ciudad eh, tenga vida, tenga vida, y esa es nuestra misión. Mi misión como director del Palacio el Congreso es que Marbella eh, sea lo que siempre ha sido, es decir, lo que también te puedo decir, que tenemos overbooking ahora mismo, Marbella tiene tal nombre, no no porque yo lo haga, sino porque Marbella ya lo tiene, Marbella es un Rolex 100% y, y tenemos overbooking porque todo el mundo quiere venir ya. Ya he visto que la pandemia está pasando, ya hay capacidad para congresos de 500, de 1000 personas y todo quiere venir a Marbella. Y Entonces, pues, de, de aquí quiero mandar mensa un mensaje, mandar un mensaje de, de, de, de tranquilidad, de que todo esto va a salir para adelante, que estamos saliendo. Y que ya eh, los mismos taxistas que tenemos a la entrada, que yo día a día hablo con ellos y está diciendo, mire, ya, ya vamos mejor, ya estamos trabajando más. Pues como ellos, la los aliviasa. restaurantes, los chiringuitos, los bares, las tiendas de del casco antiguo, tanto de Marbella como de San Pedro, pero que eh, salimos, salimos y nuestra misión es luchar para que Marbella sea lo que fue siempre, siempre ha sido. Digo Marbella, digo España, pero en este caso Marbella... ...somos un destino turístico de lo más importante del sur de Europa... ...no digo de España, del sur de Europa. O sea, si hablamos de, de todo lo bien que, es, que está funcionando todo, ¿no? El balance, ¿cuál sería el balance ¿no? respecto al año pasado, no? Y lo que llevamos de año, ¿no? ¿cuál sería el balance? ¿Ha ido mucho mejor eh, incluso, no? ¿Cómo lo, cómo muchísimo dirías? mejor, es decir, hemos cambiado radicalmente... de ...como estábamos el año pasado y el anterior, el anterior fue nefasto... ...es decir, de tener el Palacio lleno, casi 100%, a bajar todo... ...el primer año de pandemia, el segundo subió un poquitín... ...pero este año ha subido muchísimo, ahora mismo ya te digo... ...octubre, noviembre, diciembre y septiembre lo tenemos ya overbooking... ...es decir que ya tenemos congresos, vamos a, vamos a cubrir los presupuestos... ...aunque parezca difícil, vamos a cubrir los presupuestos del 2021... ...con lo cual el 2022 se augura un año fantástico... Y cuando yo digo el palacio hablo de Maruella, es decir, para Maruella y para todos los marbelleros y todos los sanpedreños. Mira que hemos vivido aquí Congreso, Miguel, desde que nos conocemos, ¿eh? de todo, de abogados, de médicos, bueno, yo creo que de todo, ¿no? Pero ahora vamos a hablar de lo más eh, reciente, de un futuro muy próximo, que es dentro de unos días prácticamente. Sí. ¿Qué vamos a tener aquí en el Palacio de Congreso? Pues con mira, eh, perdona que me, me saco una chuleta porque tenía ¿Por he venido rápido ¿Te del rápido? ayuntamiento. Entonces, ahora lo mismo que tenemos es el, el, el, el, el, el, el Design Week Marbella, que es una cosa, digamos, tenemos Art Marbella, Marbella Design, y esto es una cosa nueva, donde vienen eh, diseñadores de interiorismo, de tanto de Miami, de, a nivel internacional, de lujo, es decir, que vienen un pues montón, ahora mismo hay un montón de montadores que ya se están hospedando en hoteles, con eso quiero decir que todos comemos. ...todos comemos... Bueno, eso ...viene muy bien porque además recientemente he hablado con un sector... De, eh, relacionado con la inmobiliaria y promotores inmobiliarios... ...y ha vendido, lo que se ha vendido ha sido cosas nuevas y además cosas de claro, lujo... ...claro, claro... ...eso habrá que amoblarlo, habrá que decorarlo... ...entonces es, es, eso va, lo que, a un, exactamente, va a ser una pues, época muy buena para ellos... ...yo lo que te puedo decir es que esta gente de Design Week Marbella... ...me han cerrado para seis años... Bien. ...es más, hace seis meses me pagaron el 100% de este año... ...cuando ellos uh -huh. podían haber pagado el 50% y me ha dicho... ...Miguel, ¿quiere que te pague dos o tres años más?... ...es decir, fíjate el, el, la gana que uh -huh. tienen de que nadie pise claro, su terreno... Porque le queda seguridad. ...y esto María, va a ser del 29 de, de septiembre al 13 de octubre... ...ahora mismo están montando, están montando arriba... ...y, y, y está quedando magnífico, va a ser eh, de superlujo... ...el diseño de interior, de, de, de las casas de Marbella... ...eso no se puede hacer, Ar alguna persona me dijo... ...bueno, lo podemos llevar a Málaga... ...o podemos llegar a Fuquirola... ...o a Estepona o no sé qué... ...no es igual, perdona... ...Marbella es Marbella... La, eh, ...digamos que... ...se habla de la milla de... Eh, ...no la milla de oro... ...la zona de oro... ...pero la zona de oro... Eh, ...quien, digamos... ...lleva todo el, el poder... ...es Marbella, es decir... ...que Marbella es el nombre... ...y es la marca, esa todo, marca... ¿no? Costa, ...nadie puede ¿no? con ella, es decir, no hay ciertas marcas de que, que otras no entonces eh, están locos eh, ya de camino decir que había un problema de goteras en el palacio que le arreglamos y, y quedaba algunas goteras y entonces el, el, yo vi que la solución era tapar los tragaluces de arriba del techo uh -huh. y se ha eliminado se ha eliminado las goteras y a ellos les han venido bien la gente que hace congreso prefieren solo te quiero decir, es claro, decir, no, las luces, este... luces porque meten luces de colores... ...sí, sí y, ellos y mismos los... tienen su propia manera mucha, de enfocarnos. ...hay mucha gente que gastaba dinero en tapar el techo, para que no entrara luz natural... ...sino, ellos quieren sí. eh, luces, porque claro, cada, cada stand tiene su tipo de luz... Y, y bueno, los trabajadores su... tú sabes cómo son, que esto es como los artistas, ¿no? De lo que tiene sí, sí, que ser bien. todo como ellos no. Y ven, cuando hablamos y de lujo, ¿no? hablamos de lujo, ya te digo, cada uno tiene. <risa> esto no es, no es fácil, para mucha gente que nos está escuchando. ...pero gracias a Dios, pues la verdad es que lo llevamos muy bien... ...el Palacio se ha transformado, se ha cambiado el aire acondicionado... ...como te he dicho, las butacas se cambió, ...se ha cambiado la sala azul con butacas nuevas, el suelo... ...es decir, todo, me queda solamente ya la entrada... ...que le voy a hacer el año que viene, ya una primicia... ...la entrada principal del Palacio, que lleva 30 años... ...la voy a transformar y la voy a cambiar el año que viene... ...en los nuevos presupuestos... ...y cuatro cosas ya que nos quedan, muy, peque muy pequeñas... ...y quedará 100%. ...para cuando bueno, yo me vaya, maravilla. al que venga le entregue la llave va y le diga... Muchas cosas interesantes nos va a contar... ...bueno, eh, decía que acababa de llegar... ...y es que hay, hay una reunión muy importante... ...porque a nivel de en toda Andalucía... Y, ...y sobre el sector turístico ¿no?... ...entonces bueno, pues ya que luego como es tan reciente todo... ...que ha estado ahí en el núcleo central... ...de todo lo que ha sido enfocado al turismo... ...¿cómo ha ido esta reunión?... ...pues la verdad es que es muy interesante... ...es decir, que estuvimos ayer en el Palacio de Congreso de Málaga... Con la, de lo cual yo quiero felicitar aquí a mi, mi compañera... ...directora del Palacio de Congreso de Málaga, Yolanda... ...que para mí es una maestra... ...porque lleva en esto muchísimos años... Uh -huh. ...ha sido directora de Fitur, ha sido... ...para mí es una maestra... ...y ayer pues tuvo pues toda la, la, la gente de, de, de, a nivel político... ...pues tenía el vicepresidente de la Junta de Andalucía... ...director general de turismo... ...y allí estábamos pues tantos... ...centros de iniciativas turísticas, habló de Marbella... ...pero de toda Andalucía, alcaldes de todos los pueblos de Andalucía... ...pues estamos hablando de, del turismo, digamos... Eh, el, ...el futuro del turismo 2021-2027, ¿no? Es decir, que, eh, la nueva creación de lo que quieren hacer... ...los millones de euros que se van a gastar... ...la promoción turística y todo es aprender, digamos, ¿no? Que yo creo que al final es muy interesante todo lo que se habló... Eh, ...la gente eran todos gente muy relacionada con el turismo... ...en los cuales había técnicos, había políticos, había de todo... ...pero estuvo muy bien y la verdad que lo, allí se hablaron lo hablaron también lo de presupuesto, que es un tema también importante... ...porque claro, para sí. hacer cosas, hay... como está mencionado, hace falta presupuesto... ...si no hay presupuesto, que sí. se, no se puede hacer mucho. hay, hay presupuesto y bastante alto para el nivel turístico... ...tú date cuenta bueno, que la noticia, primera pero... potencia de Andalucía es el turismo... Es decir, Exacto. aquí no hablamos de, de empresas de, de automóviles, ni aquí el turismo es la mayoría, el 70%, yo creo, no sé, igual me equivoco, ¿no? Pero yo calculo que puede ser el 70%, no de Marbella, yo hablo de, a nivel de Andalucía. Y, y tenemos la mejor zona de, del mundo, desde, por supuesto, yo soy un defensor radical de Marbella, bueno, pero y, tenemos y yo, Miguel, Sevilla, es... Cádiz, Almería, Granada, Málaga, Jaén. ...tenemos toda Andalucía, tenemos las mejores playas... ...tenemos gastronomía en todas nuestras ciudades... ...en nuestros pueblos... ...tenemos una gente maravillosa... ...que va siempre con una sonrisa en la cara... ...es decir que eso... Nosotros no lo apreciamos, pero el que viene de fuera sabe apreciarlo. Pues todo el que viene de fuera se enamora de Marbella, como Totalmente. decimos nosotros. Yo soy de Ronda, pero yo vengo aquí a Marbella desde hace, pues muy, desde pequeña veníamos aquí con mis padres a veranear y desde el primer momento que yo tengo uso de razón que me enamoré de Marbella y soy una enamorada de Marbella y todo el que viene le pasa lo mismo. ¿eh? Pues que, fíjate lo que te digo. Como la canción que Después, tiene Marbella. De, yo soy un enamorado de Marbella y defensor 100% de Marbella, pero mi segundo pueblo, que yo más... ...me gusta de toda Andalucía, es Ronda... ...es una ciudad preciosa, es decir, yo una ¿verdad? vez dije... ...cuando yo estaba trabajando en las oficinas de turismo y tal... ...digo, me tendría que darme una placa Ronda... ...porque yo, todo el que venía aquí a Marbella... ...quería un día visitar un pueblo monumental... ...un pueblo grande, sobre todo monumental... ...y yo mandaba a toda la gente a Ronda... ...por lo menos que fuera un día a conocer... ...una cosa tan maravillosa como Ronda ¿no?... ...pero por supuesto, nuestra Marbella es nuestra Marbella ¿no?... ...aunque ahora mismo tenemos aquí al lado un problema también bastante grande... ...con el fuego que está habiendo aquí en la zona de... ...es, de, terrible, de, es terrible, es terrible, bueno sí, sí, ...pero bueno, que, pero se bueno, ha que salimos para adelante, salimos para adelante y ya verás... ...y si no pues ya nos encargaremos entre todos de plantar árboles y, y hacer lo que sea... ...para que otra vez reflore nuestra, sí, nuestra, que verdad, que nuestra naturaleza ¿no?... ...que también suerte, es hay personas... un turismo importantísimo también en Marbella... El, ...el tema de senderismo, la naturaleza... ...tenemos unos, unos, unos sitios increíbles... Uh -huh. ...que cada día buena. el de extranjero... ...y el visitante de nuestra ciudad... ...lo está visitando más... ...es decir, tenemos una naturaleza... ...aparte de nuestras playas... ...aparte de nuestra gastronomía... ...aparte de nuestro casco antiguo... ...aparte de nuestra gente... ...tenemos una naturaleza que... En vida de muchos verdad sí, sí. Y actividades no falta, Aquí no puede decir nadie, ¡oh, es que me aburro en Marbella! No, porque ahora empieza el Festival de Cine también de Marbella. Sí. Siempre hay una actividad, siempre hay algo que hacer, o un congreso, siempre ahora hay. Pero tenemos algo, también el, el tema, tema internacional de fisiculturismo. Tenemos harta Marbella, sí, después este buscado. tenemos otro, después tenemos también el bazar navideño, además Bueno, también, eso es verdad. Tenemos que hablar, aunque ya, claro, todavía faltan tres meses para, pero que esa tenemos ahí. no. Gracias y el a Dios. Bazar navideño, gracias que el año a Dios. pasado no se pudo hacer, no. Por el no se pudo hacer ni el año pasado ni el anterior. Con lo pero este año que se va, este año se va a hacer. Este año se, no se va a hacer. Y lo tengo que cerrar con de Jefe y Antonio Belón y toda la gente que lleva Cáritas. Y hay que pensar esas personas eso. que tanto necesita, porque claro. el tema de alimentos, bueno, muchos temas que ahí que preocupa a eh, todas esas exactamente personas. Exactamente, que nosotros hemos repartido también alimento aquí a muchas personas necesitadas de dentro del palacio. Yo te pido eh, decir tantísimas cosas que has hecho que mm, no tendría tiempo. quizás he hecho muchísimas cosas por, por el espacio que tenemos, pero se ha repartido alimentos y, por supuesto, yo siempre estoy ayudando, todo lo que puedo, como director. Y gracias a Dios que tengo una carta, entre comillas, de, de, de, de los políticos, en este caso de la alcaldesa, que es mi jefa directa, totalmente no se mete en nada. Y yo siempre intento ayudar a la gente a la ayuda contra el cáncer, a la ayuda de las enfermedades raras, digamos, a toda la gente que tiene problemas, para ayudar en todo lo posible. Es decir, cuando yo, yo lo que no puedo ceder es el espacio a, un, a, un, a una gente que viene a lucrarse, a ganar dinero con un espacio público. Pero, es Pero cuando es una cosa cambio, ¿no? benéfica ahí no hay reparo. Siempre hay que dejar algo a cambio, ¿no? Yo siempre. creo que cuando se pide, cuando tal, siempre hay que dejar algo a cambio. Yo creo que Marbella es una ciudad solidaria y tenemos que ser solidarios todos. Y tenemos que ayudar al prójimo porque el prójimo el, al final somos todos, ¿no? Y ayudar lo más bonito que hay. Muy bonito final para esta entrevista, Miguel siempre tiene palabras tan bonitas y tan acordes, ¿no? Con todo lo que se refiere también al trato humano, personal y ayudar a los demás. Eh, de verdad que siempre es un placer poder entrevistarle y darle siempre la gracia porque siempre es verdad que con los medios de comunicación también siempre tiene una atención muy especial, como con todo ¿no? Pero como siempre nos sentimos aquí muy arropados, nos sentimos como nuestra casa. Así que de verdad muchas gracias. Espero pues tener oportunidad de entrevistarle. Y ya cuando vaya aconteciendo, pues eh, por ejemplo, eh, la, este festival de decoración a nivel de lujo que vamos a tener recientemente, como sí. mencionaba, último de este mes, iremos desglosando quién viene. Todos ya sabéis que a nosotros nos encanta difundir las noticias, Miguel. Exactamente, para mí es un placer eh, y decir que esta es vuestra casa, que cuando queráis nada más me tenéis que llamar. Hablo de vuestro medio de comunicación, cualquier medio de comunicación de Marbella, como ha eh, uh -huh. habido grabaciones aquí que eh, están haciendo, Radio Televisión Marbella. ...o M95, cualquier televisión... ...como vosotros también... ...y está a vuestra casa, es decir... ...yo estoy dispuesto a siempre atenderos... Y, ...y ayudar al prójimo... ...no olvidéis nadie que ayudar al prójimo... es lo mejor que se puede hacer... ...y es lo que estamos haciendo nosotros... ...desde aquí, del desde Palacio de Feria y Congreso... ...muchísimas gracias a todos... ...y, y, y nunca olvidar esto... ...ayudar es muy bonito... y e importantísimo en estos momentos tan, tan, tan delicados... Muchas gracias, Miguel. Eres gracias. único y también agradecerle a todo el equipo también de Palacio de Congreso que también desde que hemos llegado nos han atendido muy bien y que necesitas y te pongo esto aquí y allí, bueno, pues mucha Rafa, a Rafa también que está con nosotros, que nos ha hecho fotos sí. para colgarla en las redes que bueno, sí, sí, sí. que lo que estáis moviendo en las redes, cuéntame sí. también, que no quiero que se me vaya ah, bueno, esto vale. lo, lo, lo último, es que como también. son tantas cosas, Uy, no, que son no, cosas, no, no puedo decir Tú, tanto, ey, yo pues, tenemos de una web <ríe> nueva te digo, con eso te quiero decir, de que la gente puede entrar en la web, que ponga Palacio Congreso marbella palacio congreso de marbella una red eh, ya una web nueva y ahí ya puede ir viendo todos los eventos que hay todas las cosas que hay en el palacio porque porque muchas veces la gente de marbella no sabe que hay pues un festival musical o un teatro ¿Cierto? y hay muchas cosas que no lo, lo sabe bueno, entonces que esto... hay que meterse sí. en, en palacio eh, con... está todo congreso de marbella ...que ponga Congreso Marbella... ...y ahí te ponen en eventos y te sale todo... ...y de aquí también quiero agradecer... ...a todo el personal del Palacio de Fuera y Congreso... ...lo bien que está portándose con... con mi persona en este caso como director... Eh, hay un equipo nuevo... ...nuevo, digamos, se puede decir que es nuevo... ...y la verdad que bueno, eh, estoy consiguiendo un equipo 100%... Eh, fabuloso para la ciudad... ...y para el Palacio de Fuera y Congreso. Pues muchas gracias, eh, gracias Miguel... De verdad, siempre es un placer, ya sabéis, Meteros ahí en la página del Congreso y ahí vais a ver todo, que luego decís, sí, yo no me enteré que hubo esto, yo no me enteré que hubo lo otro, pues ahí os vais a enterar, seguro, a tomar nota de todo. Y bueno, pues nos vamos a dar paso ahora a publicidad y nada, seguimos con el programa. Gracias.